Juan Carlos salvin saludándoles desde el lobby de TGW, La Voz de Guatemala, donde tengo el gusto de acompañarlos a las 10 de la mañana a través del 107.3 FM. Bueno, pues para desearles una muy feliz y emotiva Navidad. ¿Cómo podemos tener una emotiva Navidad? Es decir, dejar que nuestras emociones fluyan y que las podamos procesar de manera adecuada. O ¿Sabe cómo se logra? Entendiendo de qué se trata la natividad. Navidad. Navidad significa el nacimiento de Dios en el mundo y en nuestro corazón. Si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, no importa lo que comamos, no importa dónde estemos y qué regalos tengamos, pueden ser muy grandes, pueden ser muy sencillos o pueden no estar. Pero si Dios está, lo tenemos todo. Haga la prueba. Ponga a Dios en el centro de su corazón y verá que usted puede dejar fluir su sus emociones y manejarlas de manera adecuada. Y lo más importante, con esa actitud, proyectarse. Año, porque viene un nuevo año lleno de oportunidades y dependerá de nuestra actitud. Porque también, por qué no decirlo, vendrán situaciones que no nos van a gustar mucho, pero con la actitud adecuada podemos sobrepasarlas y alcanzar nuestros objetivos en este nuevo año. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Con una buena actitud. Su amigo Juan Carlos Sá.